Luego que la selección de Estados Unidos ha decidido tentar a la estrella mexicana de la galaxy, Efraín Álvarez. El equipo estadounidense quiere robar a otra de las estrellas del subcampeón mexicano sub-17 Pues ahora le están siguiendo la pista Santiago Muñoz, atacante de Santos Laguna De acuerdo con la cadena ESPN, el delantero de 18 años que juega en la sub-20 de Santos Laguna Y que ya hizo su debut en la primera división en el primer equipo en el Guardianes 2020 El atacante tiene la posibilidad de representar a Estados Unidos debido a que nació en Texas Aunque su familia y el propio jugador ha vivido en territorio mexicano Indican que la selección de Estados Unidos quiere convencer al juvenil de optar por el representativo estadounidense una vez se continúa representando a México. Santiago Muñoz debutó el pasado 25 de octubre de 2020 y fue subcampeón del mundo sub-17 en 2019. Con el cuadro lagunero, fue registrado con el equipo sub-20, pero ha estado intercalando sus apariciones en el primer equipo. Por otro lado, Muñoz ha respondido a las convocatorias de la selección mexicana sub-20 y sigue considerando dentro de este proceso...